Buenas gente, ¿cómo le va? No me podía. No, no podía dormir tranquilo y no podía terminar la semana. Sí, porque aunque no lo crean, estamos domingo estamos domingos, aunque parezca un día. Un día lunes, un día martes, un día. Un random. No podía, no podía dejar pasar las declaraciones de Donald Trump y el pueblo estadounidense, gente. ¿Cómo, va, cómo vamos con el pueblo estadounidense? Eh, vamos a adelantarlo, vamos a adelantarlo, vamos a adelantarlo. mirá, mirá, los yankees van ganando el podio de clasificación. No es el 3, el 4, el 10, mirá, mirá cómo aumentando, mirá lo dejó muy atrás España y Italia, eh bien Estados Unidos, bien por qué será, por qué será que Estados Unidos va liderando la cima, eh no, gracias a vos por dar los datos, muchas gracias a vos Veamos por qué Estados Unidos ha... ...el presidente Donald Trump tras esas declaraciones. <risa> Veo que el desinfectante lo elimina en un minuto. ¿Hay alguna forma de que hagamos algo como una inyección dentro del cuerpo? ¡Bien! O casi una limpieza. Porque como pueden ver llega a los pulmones y alcanza una siembra <risa> tremenda en los pulmones. Por lo que sería interesante comprobar eso. Las palabras incluso causaron sorpresa en la coordinación... ¡No, no, no, no! no ¡Para, para, para! para. 19 de Bradrix. Escuchaba. Para para para la, la cara es genial, la cara es genial. No, no, no, sí, es verdad, la cara es genial. Sería interesante comprobar eso. Las palabras incluso causaron sorpresa en la coordinadora de respuesta de la Casa Blanca al COVID -19. Es como, ¿qué mierda digo? O se está mirando para abajo y como qué mierda digo. O sea, es el presidente de los Estados Unidos hablando de la potencia, la potencia mundial. Está hablando de meterse el detergente, vieja, detergente. De Bravix, quien escuchaba a Trump y es que el comentario también recomendó aplicarse en rayos ultravioleta para combatir el virus Fueron los rayos gamma que llegaron después de que desde el departamento de seguridad nacional señalaran que había indicios de que el calor no, los cara de esos chabones papá, la cara de esos chabones es mortal vieja, es mortal, es mortal, es mortal, es mortal mira la cara de ese tipo, qué mierda estoy escuchando debilitar al coronavirus, pero todo era un comentario sarcástico, según Trump, quien en menos de 24 hey, horas cambió el tono sobre sus recomendaciones. No, ¿Le vamos a creer? No le puedes creer a un subnormal como es. Este. No le puedes creer. Un aplauso para los Estados Unidos, gente. Un aplauso para los Estados Unidos. Un aplauso grande. Vamos todavía. Ah, porque esta, esta no está desesperados por protegerse del coronavirus, una pareja mayor en Arizona ingirió el químico que utilizaba para limpiar su pecera al ver que contenía fosfato de cloroquina. ¿Cloroquine? El mismo fármaco que el presidente de los Estados Unidos dijo que podría funcionar como tratamiento para el COVID-19. Vimos a Trump en la tele, cada canal y todos. Todos sus amigos Que era seguro y que estaba bien tomarlo Inmediatamente después comenzaron a hacer. Los lo, lo, lo, son unos, Yankees son unos genios, son unos genios Tenemos que ver la expectativa, la realidad Expectativa, realidad ¡Expectativa! A sobrevivir Hoy celebraremos nuestro día de la independencia ¡Sí! Realidad. Veo que el desinfectante lo elimina en un minuto. ¿Hay alguna forma de que hagamos algo como una inyección dentro del cuerpo? ¿O casi una limpieza? Porque como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso. ¡Sí! Fueron transportados al hospital. La mujer de 61 años sobrevivió, pero fue demasiado tarde para el hombre de 68, quien murió intoxicado en emergencias. Trump nunca dijo que la cloroquina, utilizada para tratar la malaria, ya estuviera aprobada contra el coronavirus, pero dio a entender que era un medicamento seguro. Kill y aunque comparten el mismo ingrediente, las pastillas para la malaria y el aditivo para acuarios no son productos intercambiables. Adiós. Lo que está en un producto de limpieza tiene otros agentes que sí le pueden hacer daño al humano y son bien nocivos, desde que pueden causar náusea, vómito. Efectos cardiovasculares. Y mientras el gobernador de Nueva York anunció que comenzarán a utilizar el medicamento para tratar a los contagiados, la mujer advierte a otros sobre el riesgo de seguir ciegamente al primer mandatario. Ah, te diste cuenta medio tarde, ¿no? Cuando ya ahora a tu marido lo tenías que poner un fiambre en el... Ay, los norteamericanos, gente, los norteamericanos, no, no, no nos podemos cansar de esta gente. O sea... No creo que todos los norteamericanos sean pelotudos, pero una gran cantidad es muy pelotuda. Una cantidad es... Ay, Dios, Dios, Las protestas se multiplican en distintas partes de Estados Unidos para presionar al presidente Donald Trump y a los gobernadores de los estados para que levanten las medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus, una epidemia que está causando estragos en la economía. La mayor pero parte la epidemia de las son ellos gente celebradas hasta ahora en Kentucky, Ohio, Utah y Michigan han sido organizadas por seguidores de mira mira lo, los mira los bobolitos los bobolitos con, con, con, con armas este jueves el turno fue para Richmond la capital del estado de Virginia gobernada por el demócrata Ralph Northam que ayer decretó una extensión de la cuarentena por dos semanas hasta el próximo 8 de mayo se espera que los próximos días haya protestas similares en otros estados. No, va, vamos, vamos, ver, Dios, Dios. vamos con las expectativas y las realidades. Vamos, vamos, vamos con eso. Tendrá y se levantará con la victoria. Debido a este inmerecido y no provocado ataque por parte de Japón, le solicito al Congreso que declare el estado de guerra. Escuchaba a Trump y es que el mandatario también recomendó aplicarse en rayos ultravioleta para combatir el virus. Unas propuestas que llegaron después de y Bueno gente, fue un video corto, un video hasta acá, pero no podía no hacer el video. Un saludo y nos vemos en el... no sé, en cualquier, en cualquier momento. Sí. Somos yanquis, bien idiotas... Y siempre hacemos el país, si el signo no funciona, tomaremos aguarrás.